Purchase your track today. Este es una gran historia De un gran luchador Pero bien grande de hecho constantemente por su familia Claro que sí Se trata de Julián Vargas Mi brother Hermanito porque que te fuiste tan pronto. sé que estás en un mejor lugar. Amén. Papi. Siento un dolor profundo en mi corazón, ya que la vida es injusta, mi hermano me lo quitó. Hace algunos años a mi casa llegó, nos criamos como hermanos y la vida nos separó. Pasaron meses y él se enamoró. Me contó de una chica que robó su corazón. Y una noche me dijo, año no, te juro por Dios, que yo antes de morir quiero tener un varón. Y con aquella persona que su corazón robó, tuvieron a milanistas. Esto es una gran bendición Él luchaba por ello, ya que en todo trabajó Con tal que no falte nada a su gran bendición Él quería ser cantante, junto hicimos una canción Que pronto saldrá al aire la hicimos con amor Pero no, no, yo no puedo creer Que un 13 de febrero él tuvo que fallecer No Hermanito Sé por qué pasaron estas cosas pero sé sí que estás en un mejor lugar Cuidando a todos los que más quieres A todos, a todos Recuerda siempre, siempre hermano. Que tienes un hermano Lucharé por mis sueños vale. Muchas gracias por todas tus enseñanzas por Llegaré tu mi locura. corazón Nunca te olvidaré, parce. Cerito. mi perlita. Julián María, Erpaolo mami, la gatita Erpaolo. Sí, yeah yeah.